El aplauso para Diego González y Marcelo Ronchetti, que nos visitan desde Junín para contarnos sobre el primer concurso de asado. Así estás escuchándolo. Muy bien, chicos, bienvenidos. Gracias ¿Cómo están? Por venir. Hola, Cari, Hola, Lucas. Un placer. Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. bien. Ustedes, bueno, me imagino que ya muy entusiasmados embalados, porque muy pronto llega este concurso a fines de septiembre, ¿no? El 24 de septiembre, bien. para ser específicos, el Parque Dueño del Sol no, nos espera. Eh, sí. En junín Con el primer concurso de festiva O sea, el primer concurso sí. De costillares a la estaca wow, oh, ¡Qué espectacular rico. Sabés que el otro día hablábamos Y seguramente están al tanto de la noticia De que se terminó de disputar El mundial del asado esta semana Y que Argentina quedó puesto a 51 ¿Qué onda con eso? Ganó Dinamarca, ¿lo pueden creer? Nada que ver... <risa> distintas técnicas de cocción quizás claro. eh, en que algunas no tecnologías expertos, no claro eh, pasa que nosotros venimos de una tradición del fueguito al piso eh, de calentar el piso con el fuego de sí. eh, una cierta cantidad de leña o poder manejar leñas lo Ajá. cual nos da otra técnica y bueno los chicos se encontraron con un camado se encontraron con un amador eh, lo cual nosotros hoy, por ejemplo, en las distintas, eh, en las distintas instituciones en las que damos clases, los chicos están teniendo estas clases. Ajá. Y bueno, por ahí juegan contra un poco el punto, la técnica, uh -huh. los minutos de cocción. Claro. Bueno, ha sido un, un evento muy, eh, muy elevado en donde los chefs que van son muy grandes. Y bueno, nos claro. ha tocado en esta vez algo como para... Replantearnos y recapacitar en qué lugar estamos realmente y no creemos uh -huh. que somos los mejores. Claro, ¿verdad? no creerlo que somos los dueños de la SAP. Sí, sí, <risa> que Paraguay, Paraguay quedó en los mejor clasificados, quedaron en puesto 11. Ah, lo bueno, cual muy va, bien. Eh, sí, sí. Son tres pies realmente. Claro. Uno a veces juega eh, más en esto que nosotros vamos uh -huh. a hacer, se juega mucho con el factor tiempo, con el factor clima, claro. la navegación uh -huh. de los juegos. Sí. Eh, la leña, por ahí, eh, si es más dura, más blanda, eh, lo cual nos va a dar una llama. Esa llama nos claro. va a dar una, un cierto tiempo de navegación en el fuego. Si el, hay mucho viento, se la va a fumar más rápido, por sí. decirlo así. Uno piensa por ahí que es re fácil. Claro, Decir, no, bueno, bueno pongo el técnica, fuego a andar y va solito, pero no hay que tener en cuenta muchos factores. Hay que tener muchos, muchos factores en cuenta, es cierto. Uh -huh. ¿Y cómo surge la idea de hacer este primer concurso sí. del asado? Hay que aclarar que es a la estaca. Todos van a estar compitiendo en la misma categoría, por decirlo. Exacto. Eh, bien, nosotros pertenecemos a una agrupación que se llama Sabores del Este, un grupo de chefs de, de tierras del Este, uh -huh. eh, tratando de buscar nuestra identidad gastronómica. Es decir, hemos participado en varios foros que ha hecho la provincia. Y bueno, necesitábamos dar a conocer eh, nuestras tierras del Este, uh -huh. que es totalmente distinto, en donde podemos integrar a nuestros cinco departamentos. Tanto sea La Paz, Santa Rosa, Rivadavia, sí, Junín ¿no? y San Martín. Y bueno, vimos esta, esta posibilidad, presentamos el proyecto y tenemos que agradecer en esto a la Municipalidad de Junín, uh -huh. al Intendente de Junín que nos ha dado una gran mano para tratar de eh, unificar los cinco departamentos y a través de esto poner en marcha lo que es la enogastronomía uh -huh. y la gastronomía en sí identitaria, ¿verdad? Espectacular. Y Chicos, y me imagino que obviamente la gente que está viendo puede sumar, se puede participar, se pueden inscribir. ¿En qué instancias está este concurso? Por supuesto, por supuesto. Estamos en plena convocatoria. Calculamos que en estos días ya vamos a empezar a cerrar la convocatoria por uh -huh. un tema de que hay que preparar la claro. parte de logística, encargar sí, sí. la carne. Pero sí, está apuntado a todo público. La idea es que se sumen todos los que les guste este arte de azar. No hay requisito, digamos, solamente que por lo menos uno de los integrantes sea mayor de 18 años. Ah, puede tema. ser como en equipo. De, es en equipo, ah, es en es equipo, es en parejas, ah, máximo bien. tres concursantes. Bien. Eh, y bueno, eh, lo que el único requisito que hay o lo único por ahí necesidad que hay es llevar su estaca, sus herramientas. Bien. Todo lo que es, digamos, logística va a estar, eh, en este caso... Eh, ...previsto por la organización... ...lo que es los cocidares, la leña... ...todo eso van a tener todas las mismas condiciones... Perfecto. ...si bien va a, ser, va a haber un sorteo... ...de, de horarios de comienzo... ...y de tamaños de piezas... Ah, ...pero eh, va a haber... ...todos tienen la misma uh -huh. disponibilidad de carne, de leña... Y bueno, y van a tener un tiempo para hacer. Claro, Así y que... la gente que quiera ir en calidad de público puede entrar Entrada libre y gratuita, Muy entrada bien, libre y sí. gratuita, también va a haber espectáculos lleva artísticos, va a haber comida para vegetarianos, comida para veganos. Okay, eh, van sí. a haber puestos de comidas dulces, puestos de comidas tradicionales. O sea, eh, está variado lo que hemos hecho. Si Perfecto. bien eh, nos hemos abocado a que sea un concurso, uh -huh. no nos hemos olvidado del público en general claro. que pueda compartir en familia. Excelente. Es buenísimo. Quiero aclararles algo. Eh, hemos tenido el placer, Diego no me va a dejar mentir, de que bueno grandes personalidades, justamente hablábamos del Mundial del Asado, mm. vienen a competir grandes asadores de la República ah, Argentina que tenemos grosísimos. ¿Ya se han anotado? Sí, Muy pero eh, más allá de eso, esto fue planificado o fue planeado para que lo compartamos y lo disfrutemos todos los mendocinos. Uh -huh. Y realmente eh, la convocatoria que hemos tenido ha sido maravillosa. Qué lindo. Eh, ambiciosamente nuestro proyecto nos lleva a pensar de que vamos a tener 60 estacas. Ah, qué bueno. Un eh, Mucho. Para que ustedes tengan una idea, en sí. lo último que se hizo en el monumento de la bandera tuvieron nada más que 38 estacas Ajá. y en el ah. en el federal que se hizo en el obelisco, en donde salió campeona una mujer de, de San Luis, uh -huh. sí, hubieron 20 estacas. Ah, o Entonces, en este año podríamos ser los más grandes del país, teniendo en cuenta que es la primera vez que se hace un concurso destaca de en Mendoza, es uh -huh. decir, convocamos a los mendocinos y al público general que nos acompañen están abiertas las inscripciones para poder hacer historia. Perfecto. ¿Eh? ¿Dónde están abiertas las inscripciones? Tenemos ¿La el mail de Sabores del Este, la gente se puede okay. comunicar a los a los a los teléfonos que están puestos en los banners, que van a encontrar en las páginas de Sabores del Este. Perfecto, las redes sociales. En las yo redes busco sociales de Sabores del, sabores del, del ya Este, me tanto en Instagram Bien. como en Facebook. Uh -huh. Eh, y pueden eh, contactarnos y les pasamos Bien. la información. Yo ahora quiero tips para hacer un buen asado. <risa> claro. ¿Qué leña? ¿Cómo? Como para ir orientando a los concursantes. Ustedes como maestros de este arte Mendoza, que es el asado. Mendoza por lo general tenemos una, una leña muy linda que es el algarrobo. Ok. ¿Es la en... que vos recomendás? Eh, no asadito? sé si es la que recomiendo Nos okay. ha tocado viajar a otro lugar y hemos asado con espinillo En otros lugares se asan con distintas leñas La cual tenemos eh, distintas calorías Ajá. Si bien nosotros provenimos de una zona en donde tenemos frutales Y tenemos olivo, el olivo es el que mejor eh, calidad de fuego da por, ah, su, ah, por sus calorías ¿sí? ah, no Seguida por el por el durazno que va a dar un modo distinto Y tiene una muy buena llama Por ahí la cepa nos tira una muy buena llama Pero no mantiene mucho calor, se fuma rápido pero es una leña linda. Nos ha tocado viajar a Córdoba con el profe, hicimos un torneo en Villanueva, en Córdoba, y nos tocó hacer con espinillo, unos troncos bastante grandes, que nos costó Ajá. un montón encendernos. Bueno, no nos costó un montón encendernos, gracias a una gente que teníamos al costado eh, con las espinas y con las chalas del chocro nos dio una muy buena base para poder encender ese fuego, esos palos grandes ¿Corte favorito de asado? Eh, y el costillar, para nosotros que lo uh -huh. hacemos al estaca al vacío claro, qué rico. ¿sí? Bien. Eh, Navegación, mucha paciencia no podemos hacer un costillar eso quería no, eh, lleva aclararle horas eso. ¿Cuánto tiempo? En acá en Mendoza tenemos costillares de 10, 12 kilos si tenemos con manta o con vacío podemos llegar a los 15 kilos 16 kilos Cuánto eh, tiempo te tarda hacer eso y que cinco ya. Cinco horas, vi? cinco horas y media aproximadamente. Hay que arrancar tempranito. Sí, no apurarlo. Uh -huh. Sí, siempre del lado del hueso arrancamos. Puedes hacerlo con costra, puedes hacerlo con salmuera. Eh, uh -huh. Lo importante es ir manejándolo de a poquito, Bien. De suavecito. Chicos, quería saber va a haber alguna suerte de, de jurado, alguien que decida quién es el ganador de este concurso? Sí, sí, sí. Vamos a tener un jurado integrado por diferentes chefs y de pertenecientes a organizaciones de asadores del país. Uh -huh. Así que va a ser un jurado calificado. Va a haber un jurado de campo. Que va a controlar lo que es la dinámica, cómo se mueve el equipo, cómo manejan el fuego. A los Master eh, chefs, ¿no? El, ah, como que van a claro. van dando una vueltita. Hay parte del reglamento que hacen hincapié en esto, sí, Ajá. porque eh, es importante aclarar que esta es la forma más criolla que hay de asar, sí. que es el asado a la estaca. ¿sí? Entonces, hay ciertos parámetros que van a estar en cuanto a la condimentación, al manejo de la mm. pieza, a la disponibilidad del fuego, para que... Eh, todos tengan las mismas condiciones y a la hora de juzgar también eso esté bien claro, claro ¿sí? exactamente. entonces va a haber una parte que va a ser el jurado de, de campo y el jurado de mesa Perfecto. ¿sí? concurso en, con todas las letras o con sea, con hay un eh, sí, y sí. muy honesto Ajá. el profe recién les, les, les comentaba de que bueno, previo al evento nosotros vamos a hacer un sorteo ese sorteo <coughs> disculpen no está dado por eh, los equipos que se participan de a dos el nombre del equipo va a sacar un número, ese número va a estar asignado a su número de equipo. Ese equipo va a sa sacar un, eh, una bolilla y va a salirle su parcela en el lugar en donde va a estar Ajá. determinado su lugar para que no haya cómodo decir, navego claro. con el viento, tengo reparo, claro. ¿no? Uh -huh. Y al final su número de costillar, el cual ni siquiera nosotros sabemos qué es. Directamente del abasto uh -huh. vienen los costillares del 1 al 60 y dice, uh -huh. bueno, número 39. Bueno, se baja del camión, el costillar 39 y te encontrás que es una pieza simple o, o una pieza que venga claro. bien grande. Todo al azar. Todo al azar y todo al para, para que parentes. esté todo clarísimo. Chicos, muy interesante, la verdad. Es una gran propuesta para que los lindosinos vayan a pasar un lindo día en familia. Va a haber actividades. Para todos, así que bueno, no solo los asadores, sino vecinos de los diferentes departamentos del Este que se quieran acercar, más que invitados a presenciar este primer concurso de asado a la Estaca en Junín. Es en el Parque Recreativo Doña del Sol, así que ya saben, entrada libre y gratuita y las inscripciones para los interesados allí en el Instagram que estábamos viendo en pantalla, Sabores del Este. Chicos, muchísimas gracias, gracias y que así sea con es. todos los éxitos.